Hola, muy buenos días, tardes o noches Hoy estamos en Bonetail Jugando con el character Dundain Hoy voy a jugar con el Charakter Dundain en los, dos, en los tres modos difíciles Para ver si logro matarlos Para ir practicando Porque tengo planeado usarlo Para el demoniaco Es lo que tengo planeado Usarlo para el demoníaco Lo que me gusta es de que cuando le das con el arpón, no se puede curar. De verdad. Sé tan manco. Y lo bueno es de que cuando tiene energía aún, se llega a curar. Pero en este caso no me dejó. He vuelto. Ya ha vuelto por más. ¿Quieres más? Y no. te da el arpón y está muerto. Ay, no le da el arpón. Ahí está una rondita de los que no se pueden esquivar. Uh, pero si sí le dio. Oh, le veda! Está bien difícil el motor este Uy, sí, ya le dio. Está la muerte. Esto no es no. Me ha logrado al menos recupera bien harta vista. Hago bien poquito de daño. Uy, no. Ahora sí me mató. No. Volvemos. Ahora sí te va a asesinar, niña. Este sí es, niño Toma, toma, toma. No la agarré. Toma, toma. se ¡Oh, ¡Ah! ¡No! No puedes guiar así. No. Es que nos... Te mata y no tienes la de esa rellena. Y no, no. Lo caché. otra vez la agarré se va a curar un arco más y se muere no se cura cuando lleva la skin de Undyne hay muy poca posibilidad de que se cure jay aquí segundo nivel ahí está aquí está no se puede correr un 3 en este modo. ¿Será la primera? ¿Qué es lo que bien esto? ¿Se va a morir? Sí, se ha la primera. <risa> Nivel más difícil de todos. Nivel 3. Es no es fuerte. Demasiada. No. No me dejó. No me dejó. Ni un poquito, ni vivir, ni un poquito. <ríe> ni un poquito. Ni un poquito me dejo. No. Otra vez. Te remuerto pero te... La misma velocidad que yo Pero le hago uno de daño Y no se Sans <risa> Y tiene 99 de vida Así que como que digamos Estoy un poco en desventaja <risa> <risa> No. Ahora sí. Concentration. Ah, por fin. Uy. Ah. Tengo que correrle porque si no me va a matar. lo sabía, lo sabía, no. ¿por qué? No creo que lo haga y sobre todo con un Daim, no lo hace controlar, no como antes de que lo controló muy bien. Ay, no me tiro. Aquí tengo la oportunidad de matarlo. Es que si me mata sin tener relleno ahí, sin tener la barra de energía rellena, no puedo resucitar con fuerza. Ya olió. <risa> bueno chicos, hasta aquí llegué en video, ya que lo hice por aburrimiento. Y nada especial, nada más jugando con un dine Los dos, tres modos difíciles. En este caso me aburrí de tanto perder. <ríe> y mi modo. Si quieren ver cómo juego con Disbelief Papyrus que ya lo he desbloqueado, Por favor, mucho apoyo. Dejen su gran like, suscríbanse y adiós.